Sí, verdad, Bien. Gracias. gracias equipo a todos, que tengan un feliz inicio de semana a toda esta población de San Francisco de Macorís. Esperamos que Dios siga haciendo su obra, que las autoridades comprendan el, la importancia de las pruebas y de los aislamientos y sobre todo de darle seguimiento a las familias afectadas. Eh, de hecho, tengo que admitir que la dirección, Salud Pública no ha seguido llamando para saber cómo andamos. Y entiendo que por el, por el ciclo de los 20 días que ya llevamos en, en la parte o etapa, cuando murió nuestro padre, eh, aunque estamos claros de que nuestro padre no murió de COVID, y que sus aficiones de salud eran otras. En este caso, nosotros pedimos a Dios que siga eh, poniendo su o pasando la mano a tantos enfermos y al pueblo que se sostenga en esta cuarentena fuera de las calles. Bien, yo tengo un tema que lo quise abordar el viernes, pero no fue posible y está dentro de lo que en una ocasión yo me referí que alguien en algún momento tendrá que darnos una explicación. Primero por el origen de donde parte el virus en Wuhan, China. Y que el afectado cero era empleado de ese... Me refiero al que dio origen a, a la propagación. Era empleado de ese laboratorio. Y fue él quien puso la alerta en China, pero finalmente él mismo muere de, del COVID. Un tipo joven, un médico chino joven. Pero alguien en algún momento tendrá que darnos la respuesta, porque siempre me hago la pregunta, ¿qué carajo se hace manipulando y fortaleciendo un virus que en principio... No era eso. Y que de forma eh, se invierta para producir algo de esta naturaleza. No, no lo entiendo. Pero alguien en algún momento tendrá que darnos respuesta. Y de hecho hay eh, referentes y ya Estados Unidos a través de un del pedido que hiciera el, el senador Marcos Rubio de la Florida, pidiendo de que se haga con los socios de Estados Unidos, vale decir, Corea del Sur, la, el Japón y los demás, una investigación para determinar si fue eh, un virus que de forma descabellada se hiciera público a través de un empleado de ese de ese laboratorio, pero su propagación, su letalidad, aunque en principio se ha evaluado que es muy baja y que tiene que ver con, con las afecciones que cada año sufren los ciudadanos del mundo. De hecho, aquí cuando hay una gripe, eh, prácticamente nos topetamos todos con gripe y ya tendremos que cambiar forma de, de convivencia. Y hace tiempo que hemos debido de tener la astucia que han tenido los mismos japoneses de que si tienen gripe y están afectados, pero tienen que continuar a hacer... Eh, esto va, esa parte que están mostrando va ahora en un momento. Para que me la retengan ahí. Eh, siempre llevan una mascarilla, pero es para, no para protegerse así, sino para proteger a los demás. Y creo que esa será una de las medidas o una nueva costumbre que tendremos que adoptar. En el caso de República Dominicana, ya tuvimos con ansias pedirle al presidente de la República que asumiera el liderazgo, que evadiera lo que él mismo llamó que no hay tiempo, que no es momento para politiquería. Pero precisamente la propagación de la politiquería ha venido del propio gobierno cuando le ha entregado que todo lo que debió hacer el gobierno desde el principio, prueba, insumo, pero entregárselo a la población, me refiero, mascarilla, alcohol, guantes, para proteger tu, tu población. Lo ha hecho un candidato y de hecho los demás candidatos han hecho su, sus aportes. Pero hemos esperado que aquí, República Dominicana, las autoridades asumieran el control, porque siempre he pedido que alguien me diga en qué etapa estamos. Y me han dado hoy, escuché a Yarián al inicio, escuché a Fulvio admitir que ciertamente ha bajado y que en el hospital se están reportando menos casos. Pero alguien que nos explique en qué etapa estamos y a dónde estamos... En, con respecto a si tenemos acorralado o identificado el corral donde está el virus, porque recuérdense que nosotros somos de las comunidades del país que este virus es comunitario se clasificó comunitario porque estábamos en un ambiente de alta propagación pero qué resulta que en las medidas que se han tomado han sido un tanto duditativas he dicho y lo reitero y que han venido como gota a gota y a la medida que se agravan las cosas, el gobierno se ve obligado a enfrentar definitivamente las cosas que hoy se estén haciendo pruebas. No era la misma medida que hace una semana atrás y el presidente en su alocución tampoco se comprometió definitivamente, solamente de unos datos que no existen. Pero qué resulta el propio el propio ministerio envió una un comunicado donde él, el ministerio que es lo que le voy a pedir a la producción que lo coloque marcado eh, el ministerio de salud con el oficio 634 de fecha 17.4, donde indica sobre el uso de pruebas rápidas en la fase de emergencia de COVID. El Ministerio de Salud Pública, en uso de las atribuciones y establece unos reglamentos, una ley y demás, prácticamente en virtud de estado de emergencia, secuestra o dice que lo privado y público es el ministerio que lo va, que lo estará autorizando. Entonces, yo no comprendo a dónde está el plan de contingencia que se refiere a universalizar las pruebas. Si están, si están concentradas en que el ministerio autorice por vía de un oficio, y yo le pregunto el hijo de Machepa aquí en Macorís, ¿Cómo logrará que el ministerio le mande un oficio para que le puedan hacer o lo puedan atender para hacer una prueba? Y yo le pregunto entonces se contradice la, la, la estrategia contradice lo que demanda el momento que es la universalización de las pruebas ya que el Estado ha comprendido que no puede dejar sujeto a lo privado por el costo. Francis, si ¿te puedes hacer un aporte? ¿Eh? ¿Te puedes hacer un aporte ahí? Sí, claro. Nosotros recibimos 400 pruebas aquí para San Francisco de Macorís. Uh -huh. El diputado Franklin Romero lo va a estar distribuyendo junto con el Departamento de Salud del Partido hoy a todos los centros de salud de San Francisco de Macorís y de la provincia. Bien. Al San Vicente le va a entregar 100 y así también a los demás eh, centros de salud. Ha acordado con la directora regional de salud pública, previo acuerdo con él, para que sirva para la población. Y para que no tenga restricciones. Así mismo, así mismo. Es decir, que el salvoconducto que se pueda, el salvoconducto que se pueda utilizar de la nueva directora, que a la vez hay que decir qué bueno que haya una persona en la dirección, porque como dijimos, para dolor y pena nuestra, hemos enfrentado esto sin ninguna autoridad presente, sino por, por, por excepción o por necesidad, ausente. Pero mira qué interesante cuando tú me recuerdas que hay una nueva incumbente y que es militar, que tiene más de 30 años de servicio. Pero qué cosa tenga este pueblo, San Francisco de Macorís, una, una pujante ciudad, la que, una de las ciudades que más aporta al PIB al de, de la República y donde están los niveles económicos más importantes. No tengamos en ninguna de las direcciones una autoridad propia. Procuraduría de la capital. Dirección de salud de la capital. De todo aquí, la fuerza viva. tienen que manifestarse también que las autoridades. Porque fíjate una cosa, en la forma que aborde un... Eh, un un ciudadano de otro lugar, la problemática de Macorís es muy distinto. Se requiere tener de qué conocimiento y tener interés de su, de su patria chica. Y eso yo lo he criticado. Entonces, volviendo al tema de San Francisco de Macorís y las soluciones gota a gota que se han ido asumiendo producto de esa... Falta de decisión y de autoridad. Veo que todavía el mercado sigue teniendo una incidencia. Yo dije en día pasado que no avale ningún tipo de medida si no se lleva a cabo un plan que se diseñe conjuntamente a la medida que usted va a tomar para que haya un resultado. Y es donde entonces entra lo que yo he criticado del individualismo con la fórmula que nosotros hemos, nos hemos acostumbrado a una democracia insuficiente y donde tenemos un Estado social, democrático y de derecho, donde el Estado se compromete y el pueblo sigue sustituyendo al Estado de forma individual y dentro de las posibilidades económicas, porque óyeme, las soluciones a esos problemas que yo te puedo referir de energía, de agua, de salud, en los que tienen más billetes, billetes la cosa es totalmente distinta porque hay, hay la posibilidad de viajar al extranjero, a tratarse con médicos del extranjero. Pero nosotros no tenemos que quedar aquí. Y la salubridad pública que nos la tiene que entregar el Estado, la tenemos que solventar nosotros con seguro médico, y con dinero. Francis, pero eso no es individualismo en realidad. Porque esa, esas son necesidades que tú tienes que cubrir sí o sí. Es, es decir. No, si, yo si parto Estado, es de lo que el Estado dice que te dará salud, te también, dará educación. Pero el hecho de que yo me la. Eh, y nosotros el, lo estamos resolviendo individualmente. El hecho Eso de que, libera al ya, Estado no, de la responsabilidad. Sí, pero eso no quiere decir el individualismo como tal es una actitud personal de, de las personas que quiere vivir fuera del grupo, fuera del conglomerado. Sí. ¿verdad? Entonces, en realidad, nosotros no, eso que tú dices, no, pro, no determina un estado de individualismo, sino de bueno, necesidad. Bueno, las soluciones, porque, me estoy refiriendo porque, porque si a las si soluciones. La, cada a, a, quien a, a, resuelve la, de acuerdo a sus posibilidades, pero no exige en conjunto que el Estado lo cumpla, es que me refiero a esas cosas que me refiero. Pero qué hacer, entonces, si el Estado no me da el agua, y ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar un tinaco? Sí, ¿sí? pero con, entonces si comprar no también tapones de, de agua, ¿verdad? ¿De dónde se que sale? Eso es una irresponsabilidad del Estado, que nosotros mismos ¿qué, tenemos ¿qué que, que ayudar a que se organice, amados. ¿eh? Bueno, te haga, te, te de todas maneras, señores, y concluyo con esto porque ya sé que, que el tiempo Nosotros como Franco Macorizano debemos aspirar primero que no seamos los ciudadanos la, las causas de nuestro propio problema cuando se nos ha pedido cuarentena Se siguen las filas el aglomeramiento de personas. El mercado público municipal no concluye la separación del oficio y de la aglomeración de personas. Y nuestras autoridades, nuestras autoridades, ahora es que empiezan a recomponerse porque ya tenemos una dirección de salud. Y esperamos que en la medida de lo posible se nos informe en qué etapa estamos y cómo ha ido desarrollándose la actividad de salud para contrarrestar el COVID-19, que hoy, por una propuesta muy astuta de, lo, de eh, Vía Andrea Manjarre, que ahora llamemos y no le demos nombre, sino con vida 20. Y saludar, y saludar. Ya las entregas que está haciendo el grupo RICE a las clínicas. Mandé un video ahí hey. porque parece ser que ellos están haciendo entregas individuales también de acuerdo a los aportes que prometieron dar. Correcto. Pero espero que sea el pueblo que reciba también las mascarillas, los guantes y la forma de protegerse por parte del gobierno.